o en TikTok, o no sé qué, eso es lo de menos, es decir, lo demás es qué es, cuáles son los valores de lo que tú quieres decir y que, es, y que no te pierdas, o sea, que no digas hoy una cosa, mañana otra y estar dando bandazos porque ahí es donde la gente, donde pierde su personalidad. Pero Carmen, ¿no crees eso?, yo creo que nadie lo puede poner en duda, pero que vivimos en una época en la que la profundidad de un mensaje es muy poca, y si vivimos la superficialidad ¿no? de la comunicación vale. en la que un, una buena ocurrencia eh, tiene puede tener más éxito que una estrategia profunda en el sentido de un buen titular una buena frase o un buen vídeo no quiero recurrir no quiero hacer el chiste de la petanca pero del vídeo de la petanca pero me refiero eh, cualquier cualquier imagen ¿no? eh, superficial puede tener incluso más incidencia o más impacto que por lo menos a corto plazo a corto plazo bueno. Pero la, la política también se está convirtiendo en algo. Sí, sí, sin duda, claro, pero a, a corto plazo, sin duda. Pero te digo, pero el problema, el vídeo de la petanca, podemos analizarlo técnicamente. Es decir, yo creo que lo que se está tratando es de cambiar con unos elementos bastante forzados una imagen que ya está construida y que es muy sólida y que es muy difícil cambiarla. Esa es mi opinión, pero bueno, yo a lo mejor lo podré conseguir. Entonces, por eso te, pero eh, la, la idea es, desde el punto de vista de comunicación, es de no dejar de ser quien tú eres por dar un pelotazo en un momento. Es decir, una sucesión de pelotazos a lo mejor consigue que seas alguien muy relevante, pero el, el que tú consigas hacer... Olas en la superficie no quiere decir que consigas hacerlas en el, en el fondo de la corriente, ¿no? Y a mí me parece que eso, ahora, sin duda, eh, bueno, pues siempre hay formas de comunicar y líderes de comunicar muy activos, muy dinámicos, muy originales y que digamos que... Y, y eficaces, ¿no? Porque al final eficaces. eso tiene para sus intereses... Eh, sin duda, sin eficaces. duda, y eso, y eso es en las campañas electorales y lo vamos a ver ahora y demás, pero... Eh, Vamos al Ayuntamiento de Estepona. Bien, podés hacer una campaña de publicidad extraordinaria en medios, en los medios internacionales, incluso, y demás, pero no hay mejor campaña de publicidad que que la gente que haya, vaya viniendo a Estepona haya visto la transformación de la ciudad, haya visto cómo se ha regenerado el centro, haya visto la obra de la 340, es decir, todo eso, al final, es lo que te cambia, es decir, es lo que mejora tu marca, y lo que hace que, o sea, marca, pues lo otro es publicidad. No es comunicación necesariamente, yo eso es como me parece. Es decir, tú puedes hacer campañas de imagen, y muchísimas, y las vamos a ver sobre todo desde ese punto de vista político, ahora en campaña electoral, pero lo importante es transformar la marca. Si tienes una marca deteriorada, saber mejorarla y aunque no la tengas deteriorada saber mejorarla, lo que está haciendo Carlos con el Museo del Prado, o sea, mejor marca que el Museo del Prado es imposible, o sea, es, pero la estás transformando, la estás enriqueciendo, la estás haciendo más dinámica sin perder esa, esa personalidad que es en el fondo la de, la que te define, ¿no? sí si no es... Decía antes el ministro Méndez de Vigo, los políticos que gobiernan siguiendo las encuestas, la comunicación es igual. Tú tienes que saber quién eres, lo que quieres hacer y cómo navegas. Tú, nunca, tú no decides los vientos, decides cómo poner las velas. Pero hay un principio clave de la comunicación, es que solo la verdad comunica. Esto parece una encíclica, pero la única materia prima de la comunicación es la verdad. Y, y, y, y, y lo que su pasa, pasa es que... Ahora... Sí. E incluso a corto plazo, porque sí. eh, a nivel político sí, sí. estamos asistiendo a que, a que la mentira o, o, o la no verdad tampoco tiene un precio muy alto para bueno. políticos. ¿no? Eso ya nos lleva más a la política y nos saca un poco de la... La única parte que yo puedo decir algo que es la comunicación, es que lo decías tú, ¿qué le pasa al vídeo del presidente del gobierno jugando a la petanca? Que no es verdad. Pero, pero no crees que para un amplio sector de la población no llega no. a saber que no es verdad, sino que. Bueno. bueno, de verdad, convencidos, que dará igual lo que cada uno haga, pero quiero decir, tú no te puedes plantear una estrategia de la comunicación desde de a ver cómo engaño el día de hoy, que tengo un lío, y ya mañana Dios dirá, como si esto fuera lo que el viento se llevó y, no, y no. Tú dices, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que es, quita verdad y pon factual, y cómo lo traslado a la gente? El, Acá por hablar de Estepona que estamos aquí, dice, pues vamos a abrir la ciudad al mar y que estuviera la N340 por aquí, y dice, bueno, pues si es que tú haz lo que tengas que hacer y luego mira lo, cómo lo comunicas, y lo del vídeo, si sí, daría igual que fuera para otros partidos que hayan hecho lo mismo, estas, estas cosas de gurú, ¿te vamos a improvisarte una reunión? Y dice, no, si, ya, si claro que la cercanía a, a los ciudadanos es bueno, si, si tienes ganas de hacerlo y el coraje, hazlo, te enfrentas, y igual te sale bien, igual te sale mal, pero si tú dices voy a hacer esto, los jubilados de la petanca de aquí, el del salario mínimo de allí, es un book de fotos, es un, es un book de fotos que diría, bueno pues fenomenal, pues para el Partido Socialista quedaría igual bueno otro partido, ¿eh? que no no quiero hacer el punto la crítica a nadie, sino solamente por, porque es un ejemplo claro, mira nosotros tuvimos ahora en noviembre del año pasado el río este de los que se pegaban a los cuadros mm. y ahí nosotros Teníamos varios caminos, pero nuestra actitud es, esto es intolerable. Esto es intolerable, esto no se puede hacer. Está usted insultando el patrimonio común de los españoles. O aquí había una deriva, que sería uno, pues hay que, hay que meterles seis años en la cárcel a esta gente que ha venido tal. Y bueno, y ha habido gente que lo ha dicho, lo ha escrito y tal. Incluso algún periódico hizo una reproducción de me cuero en el museo con un bote de plástico. Eh, vale. Pero nosotros no fuimos a eso. Nosotros fuimos a... Esto es intolerable, la sociedad lo tiene que frenar. Los museos son sitios donde queremos que vaya la gente por todo lo que se ha dicho, se está diciendo de la cultura. Esto no es un búnker. Un museo sin ciudadanos es, un, es una nave industrial. El museo para, los museos para cumplir su misión tiene que estar abiertos, accesibles y no se puede cachear a la gente. Y cuando la, para dañar un cuadro, para apoyarte con la mano, no necesitas más. Entonces nuestra batalla... Algunos medios en un lado nos, nos criticaron por, por no pagar las tintas contra los que lo hicieron. Entonces lo denunciamos y eso tendrá su curso, pero pusimos el acento en la importancia de que la sociedad criminalice y excluya socialmente, por no bueno, hablar de los medios de comunicación. Que yo digo, hoy qué bien me han tratado estos, que me han entrevistado en informe semanal, en 4, en 5, en la 3, en la 2, y según acabo yo sacan a los activistas ¿qué coño es? ¿Qué es esto? O sea, no puede ser igual el agresor que el agredido pero ahí entras y esto es, entras en el bucle de la información que dice, este es un tema relevante Prado, activistas pegarse, protestas, medio ambiente vale pues cuando ya cuento el hecho la reacción, la posición oficial del museo del Prado como el tema sigue funcionando ¿Cuál es el otro elemento que puedo meter? Pues tengo que meter a los activistas. Pero si le estás haciendo la campaña. O sea, un tipo hace algo para que tú le saques. Tú le sacas y en el tú le sacas va de derecha a izquierda. El debate no lo sacó. Está aquí su director y su director de opinión. Pero el resto lo sacaron. Incluso los que se habían posicionado en contra de la acción. Luego también estaban los del otro lado, los del lado más... ...activista más tal, que proponían... O sea, en el Museo del Prado no tienen idea... Si yo fuera su director de comunicación, escribía uno... ...yo hubiera invitado a un debate... ...delante de los cuadros a los activistas para tal... Digo, claro, lo que quieren... ...lo que quieren, entonces esto, oye, que no te dejes llevar... Que, ...que el director... ...fijó el criterio y dice, oye, nosotros... ...este es el criterio... ...y te dan unos y te dan otros... ...pues oye, la vida es eso, ¿eh? tampoco hay que gustarle a todo el mundo... ...pero es más importante... Que la gente sepa lo que puede esperar de ti. Es como la política. O sea, tú no puedes gobernar un museo una institución, un país, una ciudad a ver qué me dicen esta mañana o el primer ciudadano que me cruce. No, no, yo sé lo que quiero hacer. Por supuesto que escucho. Y luego sobre cómo llegar a los diferentes puntos yo creo que la clave es una frase muy de producción audiovisual es el contenido. La comunicación ahora es la idea. Y la idea la transformas en un formato. Y cómo ese formato es declinable que también es una palabra antigua que se utiliza mucho ahora en los diferentes soportes nosotros, perdóname por, por cogerte un, un ejemplo de esta semana pasada y tal nosotros estamos pensando siempre cómo acercamos lo que tenemos a la gente sabiendo que la gente tiene mil cosas en su vida y el Prado es una que quiere mucho pero que tiene ante su familia su trabajo, sus problemas su fútbol incluso y pues, bueno, vamos a ver llegan los Goya pues venga, vamos a ver nosotros somos, somos el Museo del Mundo con más Goya. ¿Por qué no hablamos con la Academia de Cine? E invitamos a la gente a que vote en nuestras redes sociales los Goya de los Goya. Y cogemos cuatro cuadros, que son 2 y 3 de mayo, la familia de Carlos IV, y el otro no me acuerdo cuál era, es decir, ¿cuál es la mejor película que te cuenta Goya? Y luego cogemos cuatro eh, retratos masculinos, ¿cuál es el mejor personaje masculino? Y cuatro retratos femeninos, y ya por un poco la gracieta, Mejores efectos especiales, pues el vuelo de las brujas, el aquelarre, no sé qué. Bueno, pues eso, que tuvo sus 10.000 votantes en tal, en el programa de cine de la 2. Dice, pues hoy oh, es la semana de los Goya, pues hoy el Prado tal. En la sexta, digo, con pues los casos que tengo en la cabeza El día antes, mañana se falla los Goya, hoy tal. Entonces, la clave es el formato. Los formatos no son infinitos, como no son infinitos los argumentos de las películas de cine. Star Western... La histórica, la medieval, la comedia clásica, el gore y el no sé qué. Pero fíjate en esto, y esto los políticos también lo hacen, lo que es que los, la diferencia del, del Museo del Prado es que la gente te quiere. La gente te quiere y te recibe con cariño. Y está esperando cosas tuyas buenas. Y a nada, o sea, es como que la brasa está siempre y a nada que soplas, eso se aviva. La política es... Yo, sé, yo es lo que le decía a mis eh, compañeros, eh, eh. claro, digo, y hombre, es que ser director de comunicación, con perdón, de una empresa, hombre, está chupado. Claro, pero es que la política, dices tú, salvo el alcalde que tiene el 70% de voto, pues tiene un 30% en contra. Entonces, pero esos son porcentajes que están fuera de la normalidad, lo normal es que tengas un resultado magnífico en política, 44% eso son mayorías absolutas en España ¿eso qué quiere decir? que tienes un 56% en contra o bueno, o en contra o indiferente pero la mayoría no, está en contra y además buscándote dónde te puede hacer daño entonces la comunicación política que a mí esto es lo que me hace gracia desde mi punto de vista, es decir, ¿qué es lo que sucede? que tienes que manejarla para ser coherente con cierta prudencia. Volvamos al ejemplo de la petanca. Tú haces un vídeo estupendo, oye, qué simpático quedo yo jugando aquí a la petanca con unos abuelitos. Pero como es política, alguien te ha sacado que los abuelitos son del PSOE, que ha jugado a la petanca a las dos y media de la tarde, que no hay nadie, que es todo artificial. Entonces, todo algo que parecía Carmen, una gran Carmen. operación de comunicación, te la han reventado porque es que tienes a la mitad de la sociedad... ...diciendo, este hace... ...bueno, espérate, vamos a fastidiar... Bueno, ...se le han, han reventado o, o no, ¿no? ...porque no sabemos... A, ...o sea, el, el, el volumen, ¿no? El, ...la mayoría de los ciudadanos... ...o lo mejor, que no tienen tanta tanto interés... ...en, en, en la información, que, no, no, que ...yo, desde mi punto de vista, no creo que... ...estén tan informados de que... ...oye, pues, eh, esto eran unos afiliados... ...o unos amigos, o unos... ...es decir, que también... ...no lo sé, eso estaba hecho para redes sociales... ...que es donde ha entrado, básicamente... Y si tú ves las reacciones que tenían redes sociales, positivas, eran pocas. Pero es que eran pocas por un hecho sencillo, porque yo no sé, pues eso, ¿qué puede ser? Supongamos, el 30% de la sociedad española que sea simpatizante del SOIDA, pues estaría moviendo el empaque positivo, que es simpatizante con bueno, el presidente, que juega la petanca, pero que tienes a un 70% que te está diciendo lo contrario, porque la política es hostil. La política en un país tan polarizado como este es mucho más hostil. Oye, hay otros países, la semana pasada, yo estuve en Portugal, las cosas no son como aquí, o sea, no hay ese nivel, digamos, de tensión y polarización que, que hay aquí. Bueno, aquí, bueno, pues también en parte por algunos partidos políticos que han entrado en el gobierno y que forman parte de la mayoría de gobierno que son absolutamente extremistas, por decirlo, eh, digamos, de una manera eh, cariñosa. Entonces, esa polarización que se produce es algo que afecta, es decir, que el político se tiene que mover en ese ambiente y no es lo mismo no es lo mismo un ambiente neutral, eh, que puede ser en el mundo de la economía, aunque haya competencia, en el mundo de la empresa y demás, que un ambiente tan hostil y tan polarizado como es la política. Eso complica mucho desde el punto de vista la, la comunicación. Por eso es, o, o por lo menos, el estilo de la persona con la que yo he trabajado y he estado en política, que es el de Mariano Rajoy, es, oye, inventos los justos, porque es que al final se te vuelven en contra. Una, un titular maravilloso en política normalmente se te vuelve en contra. Es decir, que esas cosas eh, hay que medirlo mucho, porque dices, qué ganas, qué pierdes, ¿no? Desde es el punto de vista de la proyección de, de, eh, de la... Pero no cree que se está haciendo gestión política muy a golpe de red social, ¿no? Es decir, que la red social, eh, que desde mi punto de vista no deja de ser un micromundo... Especialmente Twitter, periodístico, político, sí. ¿no? O sea, eh, se gestiona y se toma muchas decisiones en base a... Sí, por eso yo te comentaba antes que desde mi punto de vista es importante no perder la estrategia. Es importante no despistarte con el día a día y saber a dónde quieres ir. Y es muy importante, y eso no te lo da la comunicación, eso te lo da la experiencia, el conocimiento, el talento. Es muy importante distinguir qué es una crisis de 24 horas de qué es una crisis profunda y cómo le tienes que hacer frente, de a qué cosas tienes que salir a contestar y a otras a las que puedes dejarlas pasar. Eso es en política, al final, la política es gestión de crisis diaria. Y, y bueno, algunas veces aciertas y otras te equivocas. Es decir, eso la perfección no existe. Pero... Hombre, pero digamos que ya la introducción del dato, y de la data, de ¿no? la inteligencia artificial también en el análisis de... Yo creo que eso, indudablemente, está facilitando también un poco el trabajo, ¿no? Tú te sonríes, no sé si por eres incrédula con la gestión del dato... No, porque... no, no, claro que... No, no, soy absolutamente crédula, pero, pero eso no te sirve para un líder político. Eh, primero porque además se le está exigiendo no sé reacciones... Yo, eh. Sí, pero te, vamos a ver, si tú tienes hoy un... O sea, no hay un político, o yo no creo que haya un político, que esté decidiendo constantemente en el día a día... Por el análisis de datos. Eso es un análisis a medio plazo. Y, y es un análisis que te tiene que ayudar en, en tu estrategia. Hay una frase que yo recordaba de McNamara, ¿no? El famoso McNamara, cuando él escribe su libro tan autocrítico de todo el tema de la guerra del Vietnam y dice tal, no sé qué, y dice, bueno, ¿y cómo se metió en este libro? Y dice, bueno, es que por aquel entonces todo el mundo estaba a favor. Estaban las encuestas, estaban los comentaristas, estaba tan, todo el mundo estaba a favor. Pero nosotros tendríamos que haber dicho que no que hay y hay las cosas que habéis comentado esta mañana es el liderazgo y el liderazgo es decir que tú no o sea tú puedes no puedes gobernar tienes que saber lo que son las encuestas y tienes que saber analizar los datos pero un líder político un, del tipo que sea tiene que saber no estar constantemente al digamos a la reacción de lo que quiere la sociedad en ese momento sino de dónde quiere y cuál es el, el, el trabajo político que tiene que hacer y el objetivo que quiere conseguir y, y dentro de eso te tienes que manejar en el día a día, pero no puedes perder la referencia, la referencia del destino final porque entonces acabas ...dejando tu trabajo en eh, barrecho, no tienes eh, coherencia, vamos, eso es como... Carlos, no sé qué opinas tú No, no es, es, es así, estaba recordando, pienso mejor en lo concreto que en lo abstracto, el tema de la mujer, ¿no? Pues un tema, oye, que está sobre la mesa y, y la parte de los museos, de aquí Fernando, que nos sigue muy a, a, a diario y continuamente, pues es un tema, bueno, que te, te aprietan, de oye, que no hay, no hay mujeres pintoras, el machismo del arte, todas estas cosas... Mira, pues no, si eso yo, es un dato objetivo. No, no bueno, hay... ya, no, no, pero ahora voy a la solución. Entonces yo siempre digo, yo llevo aquí cinco años. En fin, perdonen, yo la historia de la pintura que estudié en, en el antiguo sistema, pues había las que había y no sabía recordar ninguna, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, tú podrías decir en esto, de, venga, vamos a hacer un pelotazo. Vamos a coger a las siete pintoras mujeres que hay, la alguna más, las vamos a colgar en la sala 12. Y decimos, hoy es el Día de la Mujer. Colgamos estas pinturas en la sala 12, además eso, yo te digo que yo solo vendo bien. ¿eh? Tú me pones una cámara delante, yo me pongo y, y los años de Antena 3 allí contando sermones desde Bruselas me ayudan mucho. Y quedamos fenomenal, pero estamos pegando una patada a la historia del arte y al prestigio del museo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una institución? En la parte que me toca ahora, pero que valdría para los políticos, por eso me he acordado. Es decir, claro que es importante reivindicar el papel de la mujer y ver cómo incorporamos... ...lo que ha sido la historia al momento actual. Bueno, pues el Museo del Prado ha sido el museo primero y único... ...que ha hecho un seminario sobre el papel de las mujeres mecenas del Museo del Prado. ¿Cuántas de las grandes obras que hay en el Prado están? Porque una mujer, porque una hermana, porque una tía... ...porque una sobrina de un rey o del emperador lo compró en Bruselas, o en Lobaina, o se lo pidió en Borgoña, o sabía que al rey le gustaba. Y eso, Oiga, a mí la mujer me interesa como a nadie, pero no, no puedo inventarme lo que no es por quedar bien, o, o sobre reaccionar y hacer una aquelarre, y dice, no, no, yo voy a contar lo que hay, voy a explicarlo, ya hicimos las exposiciones de las, de las mujeres que hay, la primera fue de Clara Peters, yo, yo no estaba en el museo, y ¿qué hicimos? Vamos a contar la historia, y bueno, luego paso los vídeos, vendréis en el YouTube del Museo del Prado, hicimos un vídeo de ¿te has imaginado? O sea, primero, como siempre, primero el seminario, las conclusiones, la publicación que saldrá ahora y luego el, lo que dirían los del marketing, el gimmick, el, la cosita que hace que esto vuele. Hicimos un vídeo que decía ¿te has imaginado cómo sería el Museo del Prado sin el papel de las mujeres? Entonces es una cámara que va yendo por la galería central y desaparecen los cuadros que tiene una vinculación con una mecenas que fue la que hizo que esté aquí. Eso es lo que tiene que hacer una institución. ¿Eso es un camino más largo? Sí. ¿Es un camino más complicado? Sí. Pero es un camino más sólido. Y eso que dice, ¿cómo salimos de este charco? Dice, no, no, no hay un charco. O sea, esto es, la comunicación son dos áreas, ¿no? Escuchar, dice, vale, hay una sensibilidad, ¿qué tiempo vives? Es necesario y aprendes. Y reaccionas, pero no reaccionas como, que me están pidiendo... Cuadros de asiáticos. Vamos a poner junto a las meninas un cuadro de dos pintores filipinos que ¿Pueden tenemos. Ser inclusivos. Sí, bueno, por, por, por el titular <risa> del día, ¿no? Entonces, es que no es así. Y luego es importante eh, que esto, distinguir las voces de los ecos. Yo como con esto de los, con esto de mi familia somos muy guasones. Mis cuatro hijos, cuatro hijos son ellos, somos muy guasones entre nosotros. Entonces, como salí mucho en la tele. Pues, pues en una entrevista me, me cabré, como me cabreo en casa, porque... Pero no cree usted que la seguridad tal... Entonces las cosas eh, que las haces irracionalmente, que estaba hablando, no mira la estrategia, la sociedad, entonces digo, ¡vamos a ver! ¿Sabes? De eso que te sale, el vamos a ver, de, pero coño, escúchame, estoy diciendo que esto no es un tema de guardas de seguridad la de cada cuadro. Entonces en casa me lo ponen cacharrado. Y entonces, bueno, tal. Y luego me ponen otro y dice, joder este mira, te pone a París Y dice... Y pone un, ese extracto mío o un anterior, y dice, ¿se pueden decir más tonterías que este tío? Y salgo yo, ¿no? Diciendo tal, no sé qué, una cosa en Twitter de no sé quién, anónimo. Y entonces, digo, bueno, así es la vida. Y dice, papá, no te preocupes, tiene un seguidor. <risa> <risa> pues, pues eso, como ya me pilla mayor, aunque tuviera 250 o 1.500, 20.000 seguidos, le da igual. Da igual, a nadie le gusta que tal, pero dices... Oiga, que yo sé lo que tengo que hacer, que yo no necesito preguntar. Y yo adapto el sentir a cuál es mi misión. Y mi misión no es tener titulares, mi misión es hacer lo que creo que tengo que hacer. Sí, claro, que digo, todo a mí, a mí, y hago un apunte sí. que a mí me, o sea, me, me llama mucho la atención, cómo los museos fueron, los grandes museos fueron reticentes, por ejemplo, a que todo el mundo fotografiase ¿no? en su visita, utilizase el móvil, guerra que han perdido casi todos los museos, ¿No? Nosotros no. Bueno, ahora no lo explica. Entonces, porque al final eh, es imprescindible, o sea, mucha gente va a hacer fotos y a compartirla, y a, que bueno, que no deja de ser una forma de consumir cultura o de transmitirla. Entonces, es verdad que, de que diciendo, es preciso una adaptación desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la cultura, desde cualquier ámbito, o incluso las ciudades, a los nuevos hábitos ¿no? de consumo de información o de, simplemente de cómo visitar un museo. ¿no? Vamos a ver, las fotos es un caso estupendo, porque de que no se dejen hacer fotos en el Museo del Prado no es por el daño a los cuadros, ni el flash, ni nada, es que todo el mundo querría la misma foto. O sea, cuando esto me alegro, que en una jornada como esta aún no se haya utilizado la palabra experiencia, que es una palabra que pone un poco nervioso. El turismo es una experiencia, dormir es una experiencia, comer es una experiencia. Bueno, vivir es una experiencia. Yo fui dos años director general de turismo de la Comunidad de Madrid y me harté de oír experiencia como sinónimo de algo que tiene muchas otras palabras mucho más bonitas. Entonces, si todo el mundo se si hiciera la foto en cualquier sitio, no habría ningún problema. Pero si dejamos de hacer fotos, los... 8931 que fueron ayer al Museo del Prado, estarían todavía en la cola para hacerse la foto delante de las meninas. Entonces, oiga que usted... Como, como el nube, ¿no? las de bueno, pues eso es lo que no queremos. Si es que hay... ¿Está convencido de que se, se mantendrá o que de aquí a un año eh, se podrán bueno, hacer no, fotos? O sea, yo, vamos, nosotros, si, si es que la razón es esa. Si dices usted quiere las meninas, yo se la doy en alta calidad, se la descarga usted gratis. Esa es la tecnología. Pero si usted quiere hacerse una foto, porque no? ¿Por no porque es que luego nos quejamos a la sociedad la autocrítica y esto, los museos lo no mismo te critican en el 19 porque haces el récord y hablan de la masificación y que esto es un riesgo y no sé qué y como dijo Miquel Barceló, pero claro, eso lo puede decir él, los museos tenían que estar cerrados y abiertos solo para los pintores pero bueno, pero nosotros queremos que no son las grandes, que la gente venga y te diga, pues usted quiere una foto pues se dice a mí que no sea. Bájeselo usted de internet. y Dices, pues, oye, en algún momento, precisamente porque esto de las aguas aprendan, pero ya nadie pregunta, ¿eh? Nadie, vamos, yo reciente nadie ha preguntado, los medios han preguntado, oye, ¿deberíamos poner un punto de foto emblemático fuera para que la gente lo tenga? Pues seguramente lo haremos en algún momento cuando lo pensemos lo de preciso. ¿Usted? Yo creo que el, se acabarán haciendo fotos, pero bueno, eso no sé. Bueno, me, me invitáis otro año y os digo, fracasé sí, sí, nuevamente, gracias. por eso ya estoy en el Museo La Galleta. Bueno, yo creo que, como eh, siguiendo la estela de de, Vieto, ¿no? de la, esa, esa especie de consultoría que vamos a hacer aquí, un poco gratis para, para la ciudad de Estepona o sea, ¿cómo tiene, con la experiencia que vosotros tenéis, cómo. Bueno, esta pregunta, hacemos esta pregunta y terminamos. O sea, ¿Cómo enfocaríais vosotros eh, el comportamiento, la estrategia, ya que hablo tanto de estrategia, de, la, de una ciudad como Estepona eh, en cuanto a comunicación? Como ciudad cultural, como ciudad turística, como ciudad donde vivir, donde... Pues, por ejemplo, estamos haciendo esto hoy, aquí, y estamos hablando de Estepona, y estamos hablando de Estepona vinculado a la cultura estamos hablando de, de, de y es que no me atrevo a decirle nada al alcance o sea es que vamos a ver es que eso yo pues una imagínate alcalde, que era una, de una del 30% ese que no no, le gusta, no no no no ni mucho menos pero por eso te digo es que me parece que, lo, que que si hay un ejemplo de tener un proyecto de tener una perseverancia y tener una idea y transformar Oye, que es una ciudad, que puede ser un país, que puede ser una empresa, es decir, esto, esa labor de transformación de gestión, que es la transformación, Yo no me atrevo a decirle al alcalde, porque creo que lo está haciendo extraordinariamente bien, a partir de ahí, eh, pues mire, porque siga, yo sí creo, en cambio, que, que parece que en la competición, es decir, Málaga, Estefona, de no, no, yo creo que a Estepona le ayuda a la potencia de Málaga y, y, que, y que Estepona ayuda a Málaga, es decir, yo creo que hay toda una marca y que unos se apoyan a otros y unos se enriquecen a otros Si y llegara el... el tren ya desde Málaga a Estepona ya para qué hablar ah, bueno, ¿no? Pues esa para la próxima pero... Bueno, Carlos, ya para terminar desde tu punto de vista, no sé si conocías ya Estepona si sí, si no superficialmente, como diría aquel vamos a ver, ¿no? yo lo mismo que Carmen yo creo que lo más importante ya lo ha hecho si la comunicación es hacer y luego contar, pues ya ha he hecho, ahora contarlo. Y contarlo de una manera amistosa, colgada de la felicidad, porque todos queremos que nos quieran. O sea, una ciudad que te quiere, este te Yo pues ya te termino. Qué pena, qué pena, qué pena que el cuadro del fusilamiento de Torrijos no haya podido venir a Málaga como han pedido, pero bueno, eso ya me imagino que no, no tiene responsabilidades, ¿no? Pero... No, no te lo puedo. Bueno, muchas gracias. Ahora hay una pausa para el café.